¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Xavi Tutoriales y hoy les traigo un tutorial de cómo descargar e instalar el Keep Talking a Nobody Explodes. Este video lo hago porque pues te pasas buscando en YouTube listas y listas y listas de videos en los que buscas el juego y no lo vas a encontrar, ¿por qué? Pues porque caen los links, etcétera Así que bueno les voy a dejar el link abajo en la descripción abajo abajo y este va a estar estos tres archivos los descargan, casual no vienen dos archivos pdf como ven dos pdf y un ejecutable que automáticamente se va a extraer les va a dejar, va a venir esto y les va a dejar esta carpeta que está aquí, esta este es el juego no hay mucho que hacer más que descomprimirlo y entrar aquí a, a las iniciales les va a iniciar automáticamente el juego, no les va a marcar algún problema. Si les marca algún problema, dejen en los comentarios para que investigue y les digan cómo corregirlo. Ahora, les quiero decir, suscríbanse y denle like a nuestra página de Facebook, Shabi Tutoriales, aquí se les dejo el link abajo también en la descripción, igual que en nuestro Twitter. Hay que crecer, somos comunidad, ¿no? Y den recomendaciones sobre qué juegos quieren que suban, sobre qué quieren los temas de los videos. Y bueno... Suscríbanse al canal, de un momento arriba del video Y a más tardar el lunes, yo creo que mañana lo he subiendo Pero el de Who's Your Daddy El tutorial sobre cómo descargarlo y configurarlo Porque ese sí da muchos errores al principio Tienes que configurar el juego para que lo fuera Y bueno, hasta la próxima